Que me mató a mi hijo ese señor sin piedad, mató a mi hijo y otro muchacho que no son de nada. Él no tenía absolutamente ningún problema con él. Eh, anoche dijeron pues, Alex, que era por No, no es por Él lo mató confundido, ese asesino. Yo solamente quiero justicia. Yo quiero justicia con él. Hágame el favor, ayúdenme, méteme los presos. Que ya en no el barrio buscando a otro para matarlo. Andan ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay sobrino! ¡Hay sobrino! ¡Ay, sobrino de Mencito! ¡Ay, sobrino de Mencito! ¡Ellos saben su nombre! Porque es un delincuente, ellos lo saben su nombre, ellos lo saben. Anteriormente, señora, ¿su hijo había tenido problemas? Nunca tuvo problemas con él, nunca tuvo problemas con era. él. ¿Se conocían ellos? Eh, ellos lo conocen, hay sobrino, ellos lo conocen. ¿O sea, el no No, yo no, él no sabía ni quién era y nunca lo vio ese hombre y nunca lo conoció a él. Señor, usted dice que no fue por riña. No, no fue por riña, no fue por riña. Es mentira, se lo están poniendo ahora. Ellos saben que es un asesino sueldo. Ellos saben que es un asesino que ha matado a mucha gente y no la buscan. ¿Cómo ¿Cuál es el nombre suyo? Andreina Castillo, ellos saben que es un delincuente.